Bienvenidos a todos a un nuevo Q Noticias, en este programa te vamos a mostrar una nueva patente de nuestra universidad, la muestra Nosotros Rodolfo y el panel de enfoques actuales sobre el primer peronismo. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? hormigas de la Universidad Nacional de Quilmes, trabaja sobre el control biológico de las colonias de hormigas cortadoras de hojas. Este grupo de investigadores logró que nuestra casa de altos estudios recibiera el título de patente emitido por la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos, donde se reconoce esta técnica innovadora. Fue producto del de pedido de los productores eh, agrícolas eh, y de mucha gente que sabía que yo trabajaba con hormigas y decía, bueno, ¿por qué no te pones a trabajar con hormigas cortadoras que son plagas nuestras? Específicamente esta patente es una patente que permite controlar este, una plaga que afecta a la industria forestal y lo que hace de alguna forma es eh, demostrar que tenemos chance de poder transferirlo, de poder este, acercárselo a una, a una industria para poder utilizarlo de esa manera tener eh, recursos económicos a partir del de licenciamiento de esa tecnología y también contribuir a la construcción del prestigio de nuestra universidad. Lo que nosotros utilizamos son cebos a base de microorganismos, y eh, estos microorganismos eh, matan a las hormigas y al alimento de las hormigas, que en el caso de estas hormigas cortadoras se alimentan de un hongo que ellas cultivan a partir de las hojas que cortan y acarrean y llevan adentro del nido en este caso es una patente que está presentada en tres países, en Argentina, en Brasil y en los Estados Unidos, lo que hace es demostrar de alguna manera cómo la investigación que se realiza en la universidad puede tener un impacto industrial y para un beneficio social. Es como el, el logro al final de toda una carrera ¿no? de investigación, pero por otro lado, para mí, la patente no significa nada si esto no pasa a la sociedad. ¿no? Entonces... Eh... Creo que es sumamente importante que ahora el producto se registre y después de eso, bueno, hay que buscar... Eh... ...empresas que quieran adquirir el producto. Hay un potencial uso este, comercial de la tecnología... ...por eso elegimos hacer la presentación en, en estos tres países... ...y esperamos de esta manera eh, poder recuperar parte de la inversión... De, ...de la inversión que hizo la universidad a través de la Secretaría de Innovación... ...y Transferencia Tecnológica para poder este, valorizar el conocimiento... ...desarrollado por el laboratorio de hormigas. Rodolfo Walsh, periodista, escritor y militante, fue desaparecido el 25 de marzo de 1977 durante la última dictadura cívico-militar. A 40 años de su desaparición física, se desarrollaron en nuestra universidad distintas actividades abiertas a la comunidad para recordar su vida y su obra. Esta muestra surge a partir de un trabajo colectivo, de una experiencia colectiva que incluye la convocatoria, artistas, y a coordinadores de talleres de trabajo con distintos materiales de Walsh. Que abra las puertas a productores de arte, a artistas, eh, para poner en tensión algunos temas, me parece como que es un eje muy importante en tanto a la comunidad que habita la universidad, a los vecinos, al entorno, al barrio. Son espacios de mucha circulación y entonces la idea es que lo pueda ver la mayor cantidad de gente de la universidad. De todas maneras, esta exposición, nosotros Rodolfo, ahora va a ir a la Escuela de Bellas Artes eh, Carlos Morel en el Espacio Cero. Así que ahí también va a tener otro público y, y va a seguir circulando. Pensar una instancia de reescritura, de pensar la creación de una obra en un formato que incluye el registro escrito, lo oral, la imagen, la fotografía. Poner en diálogo esto eh, a los más jóvenes que, que no tienen por ahí esa memoria del cuerpo, sí, esa memoria de haber estudiado, pero no la memoria del cuerpo, de haber transitado, ponerlos como en, en tensión con el tema, en discusión, en observación, en, en conversación. Eh, bueno, creo que ese era el fin de, la, de las visuales y el fin del, del video arte en este caso. Es eh, un poco mantener vivo su impronta, su palabra, y eh, su actualidad, su vigencia, que la tiene y que, y que es tenerla siempre presente. El panel de enfoques actuales sobre el primer peronismo busca reflexionar sobre distintas miradas clásicas relacionadas a la actualidad. Esta charla abierta a toda la comunidad estuvo realizada por el Centro de Estudios en Historia, Cultura y Memoria en conjunto con la Licenciatura en Historia. La idea es, entre la Licenciatura en Historia y el Centro de Estudios de Historia, Cultura y Memoria, promover espacios de reflexión en torno a diferentes tópicos, ¿no? tópicos que son fundamentales dentro del campo de estudios de la historia y, eh, y de la actualidad. El primer peronismo... En general, eh, las primeras producciones bibliográficas estuvieron en manos de sociólogos y plantearon la, re, el proceso de industrialización y la realidad de Buenos Aires. Sin ninguna duda, el eh, peronismo tenía un impulso democratizador, pero también tenía un impulso eh, autoritario. Me parece importante que eh, entendamos lo heterogéneo que fue el eh, peronismo y que eh, desde, desde siempre tenía distintas eh, eh, corrientes. Con alumnos de grado, con eh, colegas con graduados y público en general, nosotros pudimos en esta ocasión transferir los conocimientos que este, producimos a lo largo de en nuestra etapa de estudio del primer peronismo. Tenemos que eh, estudiar cómo dialogar, tenemos que eh, desafiar nuestras propias suposiciones acerca de ciertos eh, eh, fenómenos políticos, sociales y eh, culturales. Es esto de poner eh, eh, la lupa sobre algo y cómo eso efectivamente puede eh, llevar a una reflexión y una ruptura en los paradigmas eh, clásicos respecto, por ejemplo, al tema eh, del peronismo. Esto fue todo por el programa de hoy.